Los sábados de 12 a 1 hacemos el Caliset Sunset Emotion Radio Show. Soy el encargado un poco de ponerle, digamos, la guinda musical, y bueno, pues Caliset es el responsable, ¿no? digamos, de que suceda este maravilloso evento cada, cada sábado. Yo creo que la música que. que... Hago en el programa es un poco con la que me apetecería, ¿no? A lo mejor estar comiendo un, comiéndome un calice. Pienso que la música tiene que ir acorde a lo que es un helado como calice, ¿no? Un helado que representa frescura y para mí la música que ofrezco en el programa pues tiene que ser fresca. Yo creo que ya encontré mi lugar. Estoy en él, ¿no? Es eh, sin duda Ibiza y Formentera. Hombre, porque como soy un poco morenito, yo creo que el cubanito, que también es mi, mi calice preferido, ¿no?